Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá en mi canal de YouTube. Y hoy vamos a estar haciendo una pequeña. analizando una pequeña replay que jugué. Quería mostrarles este tanque, este Scorpion, tanque premium de tier 7, cazatanques, por supuesto, el nombre lo hice Scorpion. Es como el hijito menor del Scorpion G, el tanque alemán en cazatanques. Eh, está, está muy bueno, lo acabo de comprar hace dos o tres partidas que lo vengo jugando y bueno. Se lo quería mostrar a ustedes para que, bueno, juntos eh, vayamos viendo qué onda con este tanque. Mientras tanto, les voy a ir contando eh, lo que tiene que ver con... Bueno, acá me quedé arranqué. un poquito tarde la partida, pero bueno, eso no, no importa. Mejor así les voy contando. Eh, bueno, este tanque pega 2.40, tiene un, un cañón bastante, bastante preciso... O sea, pensá que tiene. que tiene un cañón de 90 milímetros, este M56 Scorpion. Y déjame pasar, déjame pasar, por favor. Bueno, ahí ya empezamos a detectar. Allá hay otro Scorpion. Eh, no es bueno que nos detecten tan, tan, tan de entrada, porque el tema es que. nuestro blindaje es. creo que nunca vi algo así en el juego. Es de 1 frontal. Un milímetro lateral y un milímetro trasero O sea Imagínate, chabón Una explosiva nos vuela Básicamente Entonces, eh, bueno, el Black Prince Está de aquel lado para que Voy a darle un poquito más grande a esto Ahí va, perfecto Bueno, eh, el tema es el siguiente, les decía eh, La tripulación es de, de Cuatro hombres, así que tuve que El del Hellcat que tengo es de 5, así que tuve que robarle un tripulante a... no me acuerdo a quién le saqué, al T-78 me parece. Bueno, el T-50, ahí está, miren la precisión, en movimiento, adentro. Al T-52 se lo eh, invocamos en movimiento, bueno ahí se va... no quiero hacer spoiler, pero se va a esconder en la piedra, así que no... Que bueno, no, no le vamos a hacer más daño. Eh, tiene una velocidad de 45 km por hora Que los va a alcanzar de manera muy muy fácil Porque no pesa nada el tanque en sí Es muy, es muy livianito eh, Y los vamos a alcanzar con, con facilidad Tiene una movilidad bastante bastante buena Lástima que la detectamos Bueno detectamos, no, en realidad está ahí K85, auto apuntado Pum, Le tiramos y adentro Así que para tirarle a los, a los Tier 6 no vamos a tener ningún problema. Yo digo eso y le reboto al E2 que, que bueno, tiene un frontal inclinado. Eh, es medio durete. Bueno, ahí el tema de la precisión, como les decía. Otra vez adentro y el eh, K85 que decide no salir más porque sabe que se la va a comer porque acá hay un Scorpion. Además, piensen que pegamos 240, bueno ahí está el T21 que dijo, no sé qué piensa hacer el T21 ahí, lo traqueamos gracias por todo T21, apenas apareciste ¿no? Es, si, si no sabes lo que hay del otro lado no hagas eso, no te mandes así a lo bruto porque estás en el horno otra de las cosas que les quería decir, además de la movilidad, pega 240 penetramos eh, 219 con a, con proyectil, el perforante, el tradicional, el AP digamos y como va la premium, tiene... ahí está el j Panther. A Troen, perfecto. Seguimos tirando, estamos tirando con, con AP. Eh. O sea, hasta ahora tenemos, Eh. bien. Eh, Hay un blind shot, era obvio que iba a seguir ahí. No tiene la movilidad. Igual es eh, tiene la movilidad dentro de todo buena, pero como tenía una subida atrás, estaba complicado. Bueno, estos que están atrás de la piedra, lo que les decía es: eh, pegamos 2.40. Eh, con una penetración de... Eh, este es un quilombo, tier 6 es un quilombo Con una penetración de 219 Con AP y con la bala hit Que es la... La bala Premium 275 Este tanque tiene matchmaking completo Es decir, vamos a ver seguramente tier 9 Ya estará las 3-4 partidas que jugué No me tocó contra tier 9 Eso no significa que no vayamos a salir con dicho tier y ahí hay que tener mucho, mucho cuidado de hacer lo que estoy haciendo, porque bueno, yo ya me mando porque sé que nos queda mucho más. Un IS, el T29, más que nada me voy a aprovechar de. Voy a agarrar la carroña. Miren lo rápido que nos ubicamos en primera línea. Lo rápido que cierra, chau, adentro. Hasta que si llega a girar para este lado, voy directamente para atrás. Ahí se me esconde, tiro un. Tiro un chance con el casino, a ver qué pasa. Bueno, ahí lo destruyen al IS. Eh, y chao. nosotros nos vamos. Bueno, está el T29, que es el top tier, digamos, de, por su parte. Hay que tener mucho cuidado. Si me cargo una explosiva me puede hacer mucho, mucho daño. Y no, no quiero comerme ese daño. Ves que ahí me viene, me viene a buscar. Yo estaba viendo para qué lado iba. Entonces, eh, él sabe que tiene, que yo no tengo posibilidades en un mano a mano contra él. Porque imagínate que no... No tengo ningún tipo de chances Ahí decido irme para atrás Pido eh, ayuda, obviamente Ahí en el Tiger 1 que estaba paseando por la zona Y como tengo buena movilidad Decido pasar rapidito por ahí Y ir por ahí Obviamente iba a spotearme porque estaba justo en el hueco Y como el Tiger 1 se va a enfrentar Yo decido, decido irme por atrás Irle por la cola Sé que ahí no va a tirar Hay un huequito pero, un huequito, pero no pasa nada Así que seguimos ruta y nos vamos para atrás El su 100 pensó lo mismo la lacras <risa> bueno, eh, ¿qué más les puedo decir este tanque? Eh, tiene un rango de visión de 380 metros Pero con esto se va a un muy buen rango de visión Y un muy buen camuflaje Está muy muy zarpado Estamos en unos 900 y pico 960, algo así de camuflaje O sea nada, es una, es una guasada No te ve no nadie Eso es recontra hiper ninja eh, Bueno, ahí nos llevamos al segundo Vamos 1959 de daño Es una partida normal, como digo de las tres que hice, las tres me salieron así o sea, No, no, no es una locura Bueno, acá me confío, pienso que tiene más potencia la que tiene Y ah, se queda un poquito No pasa nada eh, ¿Qué más? Ah, otra de las cuestiones que hay que tener muy en cuenta Es que el cañón no gira 360 grados ¿eh? o Gira, gira eh, 30 grados para un lado Y 30 para el otro ¿qué? Es un montón igual, es un montonazo Bueno, acá decido cambiar de ruta Porque me parece que es más corto por este lado Y se estaban viniendo para este lado eh, fíjense que la movilidad ¿A cuánto vamos? A 43, 45, 46 Estamos ahí siempre al tope de la Al tope de la velocidad Así que eso está bueno porque Como, como pasó en la batalla Estábamos atrás de todo Estábamos tirando en una tercera línea Y en dos segundos, mira ya los pasamos Al 100 lo pasamos al Tiger De vuelta nos chocamos con el Tiger No, no tiene la, la, la delicadeza De correrse un poquito para pasaba pasar bueno, no pasa nada te quiero mucho, Tiger. Besitos. Eh, y creo que no me queda nada más. El tiempo de apuntado, les dije, 1.7, 1.8. Estamos ahí. Eh, porque viene 1.92 de, de por sí. Y bueno, con las habilidades, yo le puse la habilidad... La habilidad. Le puse la tripulación de del Hellcat y lo tenía con... Y ahí nos llevamos la tercera baja. Y le puse la... Eh, bueno, hasta ahí la replay. Le puse la tripo del Hellcat, como les estaba diciendo. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno. Eh, les voy a mostrar los resultados. Y básicamente. Eh, esto quedaría a C. Bueno, nos dieron una maestría de, de segunda clase, un par de cositas más. Igual, como siempre, lo muestro porque algunos chicos me piden que lo muestre, pero en realidad no es algo que me modifique la. La vida, ni mucho menos eh, lo que sí quería mostrarles es lo polivalente que es, lo multifunción que es. Puedes estar en una tercera línea atrás de todo disparando y en un segundo te pusiste en primera línea. Eso también es peligroso y hay que tener mucho cuidado por el hecho de que eh, tenemos uno, uno de blindaje frontal, uno de blindaje lateral, uno literal. O sea, nada que estoy exagerando, o sea, uno, uno. Entras al escorpión los podés, con, lo podés conseguir eh, por oro en la rama tecnológica americana de tier 7. Y vas a ver que cuando te fijas te en las características vas a ver que dice 1. O sea, hay un palito, nada más. O sea que cualquier tipo de explosiva que te llegue a caer estás muerto. Estás muertísimo. Así que, bueno amigos, yo creo que lo vamos a dejar acá. Les quería mostrar este, este tanque que está muy bueno. Eh que es re interesante, que, que, que es muy divertido de jugar, muy divertido. Si no tenés un cazatanque tipo ninja para disparar atrás y, y pasarla relativamente bien eh, y tenés un equipo que te acompañe, la vas a pasar bien, te vas a cagar de risa. Y si tenés amigos que tengan, eh, así como te digo, tanques ninjas y se ponen los tres atrás a disparar, es, eh, es un cabo de la risa. Así que bueno, amiguitos, espero que les haya gustado el videito, que les preparé con mucho cariño y amor. Me mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chau, chau.